Yo iba a trabajar y para ello a las 5 de la mañana, cuando voy bajando por la Inve, vinieron los asaltantes encapuchados, me dijeron, párate ahí, me comenzaron a tirar puñaladas, yo defendiéndome me quitaron aquí. El otro me tenía como por el abrigo agarrado. Cuando vino una guagua de pronto, el hombre parece que se asustó, aceleró, y yo pensaba que era para arriba de ello. Cuando me vi en el sangrero, me dejaron y se fueron. ¿Lograron despojarte de algo? No, no me iban a llevar llevar nada, no. ¿Es que tú te desplazabas? A pie yo iba caminando. ¿Te vas a reconocer? No, porque estaba, estaba encapuchado los dos. ¿El llamado que tú le haces a las autoridades? No, que se pongan para lo de ellos y que hagan su trabajo.